Buenos días, hoy con un hóspite Kevin Hola, mucho gusto, Kevin, chao a todos Kevin, Kevin, oiga, buenos días No, Yo sé que para acá hay buenos días, para mucha gente buenas noches Sí, sí, porque, porque por en Colombia O de pronto en otro lugar del mundo hay buenas noches <risa> <risa> <risa> <Para más risa> viendo, pues guarda, está saliendo el sol verdad. Estamos en invierno, estamos en 13 de diciembre Guarda, hace frío nosotros aquí Haciendo ejercicio, pero bueno, no importa ¿Qué, qué vamos a hacer hoy? ¿Vamos a hacer Ahora, un circuito? Vamos a hacer un, un entrenamiento A circuitos muy interesante porque vamos a trabajar toda la parte del cuerpo, vamos a trabajar las piernas, vamos a trabajar eh, los muslos, vamos a trabajar el pecho, vamos a trabajar un poquito los brazos y también vamos a trabajar el abdomen, lo vamos a hacer en un tiempo, en corto tiempo como los ejercicios que haces tú siempre, que lo pueden hacer en la casa, en el trabajo, donde tú quieras es un entrenamiento muy rápido, sin recupero, que ayuda bastante a quemar grasa, sobre todo a quemar grasa y a tonificar el músculo Oiga, pero usted ha inventado mi flaco que Kevin, no me sí, usted quiere pero, quemar más en, en menos de cinco meses perdí 40 kilos, 40 kilos siguiendo eh, diferentes métodos de entrenamiento siempre con el método MÁS, buena alimentación, con Pablo que siempre con las fotos y los vídeos de una buena alimentación y un óptimo entrenamiento, corto pero conciso. Muy bien, perfecto, que okay. ¿qué vamos a iniciar? Okay? Vamos a hacer un poquito de movilidad, bueno, de movilidad. Articular porque para esto ejercicios si no, si, no, si no calentamos bien después nos hacemos daño, y dicen, no, que Pablo hace todo el claro, ejercicio. No. Y no, Lo importante del ejercicio es siempre mover las articulaciones, los músculos. Muy alentar. bien, muy bien, muy bien, me gusta, me gusta eso. que okay. Oiga, de Colombia para todo el mundo, grabando desde Italia Italia ¿no? ¿eh? Italia desde Italia de esto un poquito de, de movilidad okay? bien, bien, bien. usted baila o no baila yo hermano cuando me ponen salsitas si sí ¿Sí? bailo usted no yo bailo yo bailo de todo yo bailo de todo de todo Se bailo. Baila lo que le pongan si sí, si sí, no sé yo, yo aprendo me, me muevo ok cambio cambio cambio ok a eso vamos a mover un poquito vamos a mover un poquito el... De nuestro movimiento de los pies, oiga, también Pablo muy importante, sí, agregar de vez en cuando un poquito de corsa en los entrenamientos o en la vida cotidiana, importante, no saber cuánto me ayudó a mí correr y correr, 20, 20 minutos, 30 minutos al día, salir a caminar, salir a trotar un poquito, eso ayuda mucho. Ayuda me gusta, a, a mí me cuerpo. gusta correr, me gusta, de verdad, pero hay mucha gente que es muy perezosa y que no, que yo no corro 30 minutos, pero no importa, inicie con 10 minutos, ¿no? Al 10, 10 minutos, puede salir, camina unos 10 minutos, salga a, a caminar, a ver el paisaje, pero mueva un poquito, 30 minutos de caminada o de corsa al día hacen la diferencia, Pablo. Muy bien, muy si bien. No vea, si no, el ejemplo a ti no. Oiga, que mira, era, era un poquito. Un poquito, Pablo. Yo era... Un poquito, un poquito, Con, con la con una buena barriga ecológica y bueno, el ejercicio. Ecológica. Bueno, que hay un poquito los brazos, los hombros. Nosotros lo hacemos así rápido, porque a casa lo haces más lentamente, te mueves, hace un buen un calentamiento. Nosotros antes de iniciar esto ya hicimos un trote aquí por, la, por, el, por el palacio, por el lugar. ¿No? Claro, claro, nos, nos, nos dimos una corrida para calentar un poco el cuerpo, para subir un poco la sangre, para que cuando empiecen a hacer los ejercicios no sientan enseguida en cansancio. Claro, claro. Pablo, pero vos estás muy bien físicamente, hermano, ¿Vos cómo haces, ¿eh? <ríe> Yo como hago, yo no lo puedo decir. importante, guarda, comer lo necesario, dormir lo suficiente y entrenarse bien. importante un, un buen pensamiento, una buena actitud, energía positiva. Claro, sobre todo eso, porque es que la mentalidad de muchas personas es que ¡Ah, que voy a salir a correr, a entrenar! Pero si nos ponemos a pensar nosotros diariamente ¿Cuánto tiempo perdemos, Pablo? Seguramente, ah, seguramente seguramente. Que no podemos coger de ahí una media horita para dedicarle al cuerpo, ¿ah? ¿eh? Cierto, cierto Que recuerden que el deporte no es solo deporte El deporte es salud, Pablo Sí, porque hay, hay una frase que dice así Las personas que no sacan tiempo para el ejercicio Sacarán tiempo para la enfermedad Es muy triste decirlo, pero... Sí, ¿verdad? es verdad, y cuesta mucho más curar una enfermedad que hacer ejercicio, y que el ejercicio lo puede hacer en su casa 20 minutos. Kevin, estamos, estamos regañando mucho a la gente, vamos a bueno, empezar. Pablo, ¿Qué vamos a, empezar? a vamos a hacer este circuito ¿Sí? que trata de piernas, Pierna, abdomen, abdomen y, brazos, y brazos, y sobre todo, cardio, cardio. porque <risas> vamos a hacer este ejercicio intenso sin recuperar. Oiga, pero Kevin me va a matar a mí, pero yo pruebo, yo pruebo, yo Kevin, bueno, Kevin me está retando, está ahí aquí, pero bueno, yo pruebo. Vamos a iniciar sí. con, con push-up, habíamos dicho. Sí, ¿no? ya, Laura, vamos a hacer un poco de push-up. Vamos a empezar con los push-up. Luego vamos a hacer deep, que lo pueden hacer en la casa, porque nosotros vamos a usar una banca, ustedes pueden usar la punta de la cama, una silla, lo que quieran. Es muy, fácil. es muy fácil. Bueno, Pablo, entonces vamos a hacer 10 push-ups. 10, ¿no? Vamos a hacer de cada... De cada ejercicio vamos a hacer 10 repeticiones, 10 repeticiones. Y estas 10 repeticiones luego lo vamos a repetir por 4 veces. Ay, Kevin, no eran Kevin. Me están matando la gente que <risa> está, ah, está bueno. iniciando, Kevin, 3, no, hombre. Vamos a hacerlo de 3. 3, 3. 3. Hacer es mejor 3. que sea poco 3. para que la gente diga, no, está fácil 3 y lo aumente, Kevin. No no me marque. Claro, bueno, vamos a hacerlo por 3 veces. Hágale pues. Ok, Kevin. Bueno, bueno pues, vamos a empezar. Entonces, claro. Vamos a darle escuchando, escuchar, Pero vamos a hacer una, una modifica, vamos a poner una fonifica. Mira, Kevin, yo voy a mostrar. Ah. Echando. Okay. Adelante. Ok. Ok. Siempre que bajo, bajo tira un pie adelante. Okay. Vamos a empezar. Ok, va. 10, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto para el bien, bueno, ¿no? ahora vamos a hacer el mira después, hágale pues, más conocido como para el trice, ¿no? Sí, como, trice y para experto. trabajar con esta parte acá del brazo, ok, sí, miren como es de fácil, okay, okay. Sí, se ponen en la casa, ponen los hombros paralelos a las nalgas, a las nalgas se las tiran, tira. se ponen retos, tienen que contraer, contraendo mucho el abdomen porque eso es lo que les va a dar la fuerza, ok, entonces hágale palo, okay. empecemos estos 10, vamos Ahí. a iniciar, ok, Uno, dos, tres 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10. 10. Bueno, Pablo. Ah. Y entonces, ¿cuál sigue ahora? ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? Habíamos dicho que, que jumping ya. Vamos a hacer un poquito Uf. de squatting, squatting. squat. Squat jumping. jumping. Squat Con salto. ¿no? Buenísimo para tonificar las piernas. Para sí. hacer mujeres que dicen, uy, yo quiero tonificar las piernas, pues esto es muy bueno. Es eh, buenísimo, que okay. Es muy bueno. Okay. Vale, pues Pablo. Ok, vamos a enfiar. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 8, 9 y 10. Bueno, esto ayuda iba a tarificar mucho las piernas. Entonces ahora vamos Así a ver. Que es no es muy fácil, pero es buenísimo. Es eficaz para, para las piernas, el pecho todo y el, el brazo. Se llaman los famosos barpees. Barpees, oiga, oiga, por ahí. Vale, pues. vale, oiga, vale. para la gente que está iniciando este. Dice, no, que no se ve muy fácil, pero cuando lo va a hacer. Cuando lo van a hacer, hágale pues, sin recupero, hágale. Ok, ¿cuánto vamos a hacer? Diez, ¿no? Diez barfis. Ágale, ágale, okay. Uno. Dos, dos y tres. Dale, pues. Dos en piu más último que fácil decía ¿no? uh. el, bate, el batido cardíaco sale corazón que sale al mil bueno después de haber hecho estos ejercicios sí. que nos ayudan tanto a las piernas al abdomen porque en cada ejercicio estamos trabajando ya el abdomen y los brazos ahora vamos a hacer un pequeño circuito que es para el abdomen aquí con este ejercicio vamos a trabajar toda la parte del core del abdomen. Es buenísimo. Háganle pues, Pablo. ¿Qué este ejercicio? con es? Vamos a trabajar. Holo, holo position, Pablo. ¿Qué? Okay. Holo position. Muy bien, se va. Hágale pues. Ok. Entonces, 20 segundos con okay. mano arriba 20 segundos con la mano hacia atrás. Perfecto, ok. Uno, dos y 3, tres. Hágale. Contrayendo todo el abdomen, la punta del pie hacia adelante piernas contraídas manos atrás pablo plan chúdito palo plan plan planito mi pia me gusta me gusta me gusta, este gusta mucho y buenísimo para el joven en pablo en la posición, cruzas el brazo los pies, arriba les recuerdo antes de, de comenzar hay que comer algo suave algo suavecito nada de arroz y carne frita porque si no en <risa> esta temporada de navidad Cuidado con el exceso. Bueno, ahora vamos a hacer una variante, Pablo. Vamos a ir 10 veces abajo. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contraendo. Contraemos el abdomen, la mano, todo el cuerpo. Tenemos que, Oiga, traje a Kevin de invitado y me estás matando a mí acá. Y vamos abajo, Pablo. Váganos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos tiramos abajo sí. y vamos a hacer esto. Ah, contraendo el abdomen. Sí. Contrato. Sí. Y empezamos. 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, el contrato se toca para ver si el Entonces, bien, bien, guarda, para guarda para un punto, guarda en un punto pico okay. ok sin perder la concentración sin perder el ritmo el, el ritmo siempre el movimiento, movimiento. Nos mantenemos calientitos, calientes, calientes como somos nosotros los colombianos, calientes caliente. de sangre, calientes. Caliente. Muy bien, de Colombia para todo el mundo, de Colombia para el mundo, para el mundo. Bajamos, respiramos, importantísimo sí. la respiración, sí. mantener el cuerpo posicionado sí. Kevin, vamos, vamos a meter un ejercicio que me gusta a mí mucho. Hágale, hágale. El jumping ya, hágale. Vamos a hacer 50 saltitos, hágalo, 50 saltitos, 50, estoy, ya me ya estoy activo, venga, ya Pablo se emociona, ya va a emocionar, no hay quien no pare, <risa> mira, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10, 50. Bueno, ah, no palo, abajo. ¿Cuál, cuál es mi? Push up. ¿Cuál? Push up. Ábrele. No, espera, espera, <risa> espera, gente. No, no, hicimos un circuito sin recupero para el core no, no, no, nosotros solo hacemos dos veces Ustedes a casa lo hacen tres veces Ajá, ¿Dos veces? <ríe> no me... ¿Qué crees? Me está matando la gente ¿No la... Suavemente, suavemente como dice la canción Suavemente Pésame. Pésame. <risa> ok Bueno, hágale pues Diez, diez, diez, diez fricciones De cada ejercicio van a repetir diez veces Vamos dice? a hacer una modifica Vamos a bajar y movemos los pies atrás Ok Así, mira 10, 10, diez. Uno, dos, okay, ya dale. Ok, vamos a iniciar. Ok, se va A ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ok. Bien? Ok, vale. diez. <ríe> malo. También hay otra. También hay otra. Hay otra. Eh, podemos hacer una. Modificarlo, llevar el glúteo atrás, así mira, Kevin lo hace así derecho, yo lo hago aquí, mira, atrás, claro, hay dos se, se pueden hacer de esta manera, variante, ok, se va, 10, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10, eh, squat, jumpy, pues sentadillas, sentadillas con saltico. salto, con salto, <ríe> ok, ok, se va, se va, se va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Importante que, el, que la rodilla no pase la punta del pie. Este a mí me hace morir. ¡Vamos! Vamos, con estos 10 barfis. Vamos. Hágale. Y uno y dos se inicia, se inicia. Y tres. Bueno Pablo, buena. Barpis, buen con a mí. Eh. Bueno, la toma de los barpis. Vamos a hacer esta. El eh, pequeño 105 que estamos subiendo Para vale, el abdomen, pequeño, eh. rápido pero eficaz. Vale. Eficaz. Eh. Vale pues, o lo abdomen, abdomen. Manos atrás, ¿no? Sí. Posición importantísima. Posición. La posición que tenemos que hacer es esta. Aquí tratando de empujar la columna el movimiento sin dejar que las manos sin dejar que la mano pase hacia abajo bien bien bien contraído bien contraído ok va dale Pablo vamos arriba 20 segundos 20 segundos 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 te vamos hacia atrás. Vamos atrás. One. ¡Ok! Okay. Plank. Plank. Yo plano, un poquito para atrás, para acá. Para atrás, Eso me contraer todo el cuerpo empujándolo mucho hacia abajo y pensar positivo. <risa> pensar positivo ok perfecto a ver si miro luego hay que mover la posición variante 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 9 10, 10. Cambiamos giramos, Cambiamos Cambiamos Si quieren nos podemos tocar esta parte de aquí para ver sí, si verdaderamente si estamos trabajando Trabajando esa parte Y vamos hacia abajo 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 y 10 eh, falta eh, tocando, ¿no? Tocando la punta de los pies. Tocando la punta de los pies. Es importante, no tenemos que alzar. Sí. Hacer esta posición. Contraer, contraer, abdomen contracto. Sí, sí. Y empezamos. 1, 2, 3. Ok, perfecto. Eh. Movimiento, ¿no? Movimiento. Movimiento. Para no Movimiento. Y terminamos. Sí, pero. Vamos a terminar con los 50. Ágale. <risa> jumping ya. Jumping ya. 50, dale. 50. 50, Como que le gusta mucho a Pablo ese edificio, ¿no? Hay <risa> que like yo, yo, yo, le, yo, le, yo le he hecho en un edificio... He hecho 100, 100. 100, 100, 100. 100 jumping ya. <risa> <Yeah. risa> no, eso no. Una espida, una espida, un desafío. Ok. Se va, se va, se va. ¿Cuánto se hizo 100? 100? Vamos a hacer 150 horas. 150 horas No, malo. no qué. Porque... Sabes que lo importante es que uno en la vida tiene que poner en meta. Es lo que para muchas personas es imposible, porque jamás nada es imposible. Yo hace un año pesaba 110 kilos y pensaba que ir a hacer ejercicio y entrenar mi correr era imposible. Ya, yeah. Ya ahora, ya. Querer es poder. Como me está rebajando mucho, acá, mi hermano. Métame un poquito de, de ejercicio, de oh, eh, masa. Ok, vamos 100, a hacer hacerlo y acá. No, vamos a hacer, no, no 150, vamos a hacer 100 100, 10, ah, porque hay gente que está comenzando, entonces con tantos hay que colocarle tareas pequeñas para que. Bueno, llegue. vamos a empezar con 100 Con 100, ya hicimos 50, vamos a con meter otras 50. Ah, ok, se va, se va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 60 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 70 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 90 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10. ¡Ah! Hicimos 110 también, ¿no? La vida siempre nos pide más. Cuando la vida nos pide más, hay que decirle sí. Sí, sí y sí, y jamás rendirse, jamás. jamás. Pero cuando me dicen que pagar el afito de más, yo no lo pag el arriendo, ah, no, el pago el ardiendo. Pago lo justo. No, no, no, pago lo que tengo que <ríe> pagar ya. <ríe> muy bien, muy bien. Por el día de hoy, eh, hemos terminado. Gracias Kevin por este circuito. Gracias a ti para mi invitado, hermano. Me mataste con un circuito, ¿no? Ah, que, hay que superarse cada día más. Mataste a la gente que está iniciando, ¿no? No, pero es que nosotros los hicimos hoy así un poco rápido, pero sí. ustedes en la casa pueden poner 30 segundos de recupero segundos? Entre, un, entre un circuito y el otro. Y el otro. Y empezar.